3, Se... Hola, bienvenidos a este programa Su programa El Consejo del Espinar <risa> <risa> llevamos acá grabando cinco minutos y no hemos hecho ni mierda Aquí lo único como que hemos hecho es revelar que Tito tiene una adicción al hentai, al porno vomitivo y, y me hizo bailar un outro de anime, marica. <risa> Qué putas, güey. <risa> bueno, damas y caballeros, bienvenidos al yogur de Dieta. Recuerden que estamos en horario familiar, nada de porno vomitivo o cosas completamente homosexuales. ¡Tenemos a los refugiados! ¡Ah! Entonces nada, vamos a quitar esto de acá de encima, vamos a ver si por fin sacamos un video nuevo, marica. Yo soy de esos que activa el canal y, y lo abandona por seis meses. Pero no importa. Tenemos un paquete nuevo, tenemos un pequeño micrófono y si son retrasados mentales y no le llenan el título del el... ah, No sé hablar. Ah. Sí, puede ser un cuarto. Hoy tenemos un pequeño microfonito y si son retrasados mentales y no se. El mongolismo no se improvisa. <risa> a ver, píralo. ¡Listo! Viene de Mercado Libre, Colombia. Entonces, como Mercado Libre es bellísimo, tenemos un cuchillo que hoy no nos va a matar el óxido. De hecho, decidimos renovar bastantes cosas en nuestro sede, entre esas el bisturí. Como pueden ver, está libre de óxido. Es un cuchillo apto para insertar de forma punzante. Pues nada, vamos a destapar esta vaina, a ver qué tal nos va. Letras chinas Esto es chileado <ríe> Oh Protejamos el medio ambiente Entonces, tenemos El taxstar TA55 D D no. D Mire la orden Mire, mire la orden <ríe> Ah, no No, no, no, acá dice C Y acá dice D Mari, Espere, marica, qué putas <ríe> Bien <risa> ya volvemos <risa> En la orden decía que se pidió un TA55C Recordemos que de estos micrófonos de taxtal en específico Hay dos modelos, los C y los D Como pueden ver acá en la caja, de hecho, spoiler Entonces, ¿Cuál es la diferencia entre la C y la D? C viene de condensador y D viene de dinámico, dinámico o condenser, dependen del que haya pedido. En este caso, nosotros pedimos el C por alguna razón. Taxstar, para ahorrar plata haciendo sus cajas, prefirió dejar ambos micrófonos, amb, eh, ambos modelos impresos en, en, en la caja de distribución. Lo que hace esta p*** mierda muy confusa, pero bueno, no importa. Marica, ese está... Este, ay, cállese la jeta, güey. Ustedes no están viendo mucho, pero yo les digo de una vez, esto está muy chimba, vea esta vaina. Marica, viene en portafolio. ¿Cuánto fue que costó? 270 mil. Póngale unos 60, 70 dólares más o menos. Bueno, dentro de la cámara no viene nada más. Viene el portafolio y viene el manual. Juep, me corté. Bueno, tenemos un, un, un dedo. No funcionó, juep. Ahora esto con un bisturí. <ríe> un dedo. ¡Ah! Ahora está chorreando en todos lados. ¿Me ¡Corte, ¡Ah! El papel de... <risa> ¡Gracias, gracias! <risa> tenemos acá el manual no, a... No, a... Me Cállese me la me jeta, me por favor me <risa> me <risa> me <calles. risa> Tenemos, aparte del manual, tenemos una pequeña tarjetita de garantía Y tenemos el manual en el manual contamos con las especificaciones Es un micrófono de condensador El patrón de este micrófono es cardioide Tiene una respuesta de frecuencia de 30 a 20 mil hercios Y una sensibilidad de menos 34 a más o menos 3 decibeles Y una impedancia de 100 ohmios con una variación del 30% hacia arriba o hacia abajo Como es micrófono de condensador Por naturaleza va a pedir Phantom Power Entonces yo creo que vamos a abrir el portafolio A ver qué nos espera Marica, este unboxing es muy chimba, güey, o sea, no trae nada más no trae, no trae nada más Nada más O sea, mire, viene el micrófono y las espumas y ya O sea, no hay más es, Este es increíble El portafolio es un detallito buenísimo Yo sé que en muchísimos, de hecho, en la mayoría de los micrófonos cuando uno los compra Tienden a venir con un case Pero cuando compré el Yeti no venía con case Entonces tampoco me siento tan pupi O vienen con estas bolsitas que parecen conones no, Déjelo caer otra vez Bien, entonces, viene el portafolio El portafolio viene protegido con espumas ¿Para qué? Porque pues, estos micrófonos de condensador Tienden a ser eh, Prácticamente milimétricos en el ensamble Son muy delicados, esto con cualquier golpecito mal dado Valió mondá Y el bebé Que es este de aquí Marica, esto es una belleza güey. O sea, dense cuenta De la maravilla, huevón De este estilo retro O sea, es una cosa que encanta Y es solidísimo, es solidísimo eh, también, bueno, el patrón es único No es de esos micrófonos que tienen varios patrones para escoger De hecho el patrón es único Acá por debajo tenemos eh, la tuerquita para montarlos en, en nuestros soportes Y el XLR3 que es para conectarlo a nuestras interfaces O bueno, a nuestras consolas o a donde sea necesario donde queramos capturar la señal Recordemos que este es el de condensador Tiene una pequeña lucecita LED Que me imagino que es que la, la que va a indicar que tiene poder o que está recibiendo lo único que nos queda es realizar una pequeña comparativa Desde ya les puedo decir que esto es solidísimo Esta vaina no se va a partir con nada Esto no es cualquier huevo, nada Esto es una, una construcción la veraquera Y creo que es ensamblado en aluminio Ojalá sea aluminio Pero muy, muy lindo Muy, muy lindo, un estilo muy, muy lindo Bueno ¿Qué sigue? <ríe> bueno, para esta prueba de sonido me disculpo de antemano Si se siente un poquito el eco del ambiente de todas formas, hasta por eso se pueden deducir varias cosas de un micrófono. Espero que igualmente les sea bastante útil. Para esta prueba estamos usando la Behringer Euphoria UMC22. Eh, esta es una consola, una interfaz bastante económica y bastante poderosa para lo que ofrece. Simplemente es USB y hasta tiene Phantom. Es una cosa mágica. Desde ahí estamos haciendo la captura con nuestro AKG. Y lo que vamos a hacer para esta prueba es simplemente mandar la ganancia al máximo. Vamos a mandar la ganancia, al, a la ganancia al máximo Y ya estamos haciendo nuestra captura con Audition Entonces, vamos a, a darle un momento, un respiro, para que coja el sonido ambiente Y ahí sí pasamos a una prueba eh, de voz real ¿Por qué me obligaste a hacer esto? Estás luchando para ver morir a todos los que te rodean. Piensa, Mark. Vivirás más que todos los seres insignificantes de este planeta. Vivirás para ver cómo este mundo se convierte en polvo y desaparece. ¡Todos! Y todo lo que conoces desaparecerá. ¿Qué te va a quedar después de 500 años? Joven, joven, uy dios mío esto es demasiado sensible, esto es demasiado sensible <risa> Vamos a dejarla con el sonido al máximo, ahí Con el sonido ambiental al máximo y... A esperar. ¿Por qué me obligaste a hacer esto?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 Bueno, observaciones de primerazo, es sensible, esta joda es muy sensible, es, o sea, se nota, se nota, de hecho miren la distancia donde estoy y tengo la ganancia como al 60%, de hecho me toca bajarla demasiado para poder hablar así, que de hecho sería lo más lo más óptimo, lo más óptimo sería una captura aproximadamente de esta distancia, Tenemos que es cardioide, o sea que cancela lo que viene de atrás, eh... Huela nuevo <risa> Es bastante cómodo Bueno, para poner es súper chévere De hecho, en la parte de abajo en la rosca Viene el adaptador de 3 octavos de pulgada Y de 5 octavos de pulgada Dependiendo del soporte que tengan No sé, Cristian, si tenga alguna otra observación por hacer Ah, es retro <risa> Bienvenido Hola Niños quieren dulces Sí Agrede. Uy, se escucha hasta el rechínio de la silla <risa> <risa> Cristian, por favor, Cristian, por favor, hágame el a favor. En la caja decía 55D, pero no. Uy, suena una ch***. Suena muy bueno para hacer... ¿Cuánto? ¿50, 60 dólares? Sí. Lo compramos por desbares, simplemente por tener un micrófono de podcast acá en el estudio y con un estilo retro para un nuevo contenido que estamos, estamos creando. Buscando cobre y encontramos oro, güey. Nada. Yo creo que porque el otro está más, más como adaptado para los cantos líricos donde eso gritan y... ¡ah! Duro, y él mismo claro. se adapta. Él como vale. que tiene una buena atonación en esas potencias tan altas. El siguiente programa es familiar. Hoy en las promociones... Política. Recomendado, de pronto carencias... Como está diseñado para ser estacionario, por el estilo retro que es, no viene para colocarle un soporte, una araña o algo por el estilo. De hecho, tampoco se le puede poner un antipop porque perdería el sentido de un micrófono de este estilo. Entonces, eh, las recomendaciones es regular el timbre. O sea, miren el propósito de este micrófono. Este micrófono es más para locución. Es más para gente que ellos están hablando y no se van a poner a exaltarse. O como o para el canto, por ejemplo, en donde pueden variar. Eh, los tonos o, o, o las entonaciones O el, o el timbre de, de, de la persona en cuestión Y pues que tengan presente De que si, sí. golpeo la mesa Obviamente la vibración de esto se va a sentir eh. <risa> Bueno, ya lo oyeron TACSTAR TA55C Recuerden que el enlace de Mercado Libre Va a estar en la descripción En caso de que se lo quieran comprar también Y pues nada, nos vemos en el siguiente Ojalá sea pronto